La verdad es que en España se ha avanzado bastante en temas de la reutilización de la información del sector público o, o lo que conocemos básicamente como Open Data sobre todo con respecto a otros países de nuestro entorno eh, en concreto con Europa eh, es oportuno eh, comentar hoy mismo eh, que la semana pasada estuvimos en la Asamblea de la Agenda Digital Europea donde eh, las iniciativas españolas tuvieron un, un un buen recibimiento por parte de las del, del colectivo europeo, eh, mencionar en estos momentos por ejemplo el, el decálogo eh, Open Data promovido por administraciones y empresas públicas y organizaciones españolas, eh, la iniciativa surgida de, de activistas eh, Open Data de España que es la de crear una licencia Open Data o unas condiciones únicas Open Data para toda la Unión Europea en aras a tener un mercado único digital de, de datos abiertos para toda Europa y además también tuvo un cálido recibimiento la iniciativa del gobierno vasco de abrir el código de las aplicaciones como, código, como Open Data, una forma de, bastante sencilla pero potente de simplificar la apertura de código. somos muchos los que creemos que eh, esta sociedad llamada sociedad de la información en el fondo es una sociedad del dato por todas partes eh, hay datos que, nos, eh, que generamos nosotros mismos que nos identifican etcétera etcétera por ello creemos que eh, lo que hay que hacer es educar a la ciudadanía con el uso de los datos que sepa manipular mínimamente los datos en ese sentido eh, Creemos que una, creo que una de las uh, iniciativas más interesantes es llevar la apertura de datos en, al mundo de la ed educación. Al mundo de la educación son a, a los niños, pero también a los jóvenes y a los, uh, incluso a los adultos para que se aprovechen de, esta, uh, de este conjunto de datos abiertos y además aprendan a manipular datos.